Hola, buenas. Este es el último mini vídeo en el cual vamos a profundizar en los pares craneales. En este caso veremos aquellos pares craneales que poseen fibras motoras autónomas o viscerales. Y qué quiere con decir esto? Bueno, simplemente que eh, son fibras eh, motoras que van a controlar acciones involuntarias sobre músculos, glándulas, vasos sanguíneos. Bien, los cuatro eh, nervios o pares craneales eh, que poseen fibras motoras autónomas, vamos a señalarlas aquí. Y no son otros, a ver, lo vamos a poner con este color, ¿vale? Va a ser este nervio, lo ponemos así, es el oculomotor ¿vale? Tenemos el nervio facial. También será el glosofaríncio ¿vale? y, por supuesto, el nervio vago. ¿vale? Vamos a marcarlos aquí. Facial, ¿vale? glosofaringio y el vago. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué acciones eh, van a desarrollar estos nervios. Y para eso... Salimos de aquí, salimos de aquí, salimos de aquí y nos quedamos aquí. Bien. ¿Qué cuatro nervios eran? Pues vamos a escribirlos otra vez. Venga. Tenemos, por un lado, el par craneal 3, ¿de acuerdo? El par craneal 3, que era el oculomotor, ¿no? Bien. Eh, pues este nervio... Va a poseer fibras motores viscerales, ¿de acuerdo?, que lo que van a hacer es eh, controlar la musculatura de la pupila, ¿vale? Pongo aquí, control músculo pupila. ¿De acuerdo? O sea, son los encargados de eh, producirnos o bien la miosis de que, se de que se contraiga la pupila... ...o bien de que se dilate la midriasis. Bien. Eh, siguiente nervio. El siguiente nervio es el 7, habíamos dicho. Y el 7 es el nervio facial. ¿vale? Que también posee fibras, motoras, viscerales o autónomas que eh, lo que van a hacer es controlar glándulas. Ponemos aquí, entonces, controlan glándulas, control de glándulas. Vale. Nos vamos a encontrar dos glándulas, van a ser glándulas salivares y glándulas lacrimales, ¿vale? Con lo cual... El nervio facial está eh, involucrado en la producción de saliva. ¿Vale? Y también de lágrima. Genial. Pues ya podemos pasar al siguiente par craneal. Y el siguiente par craneal habíamos dicho que era el 9, ¿no? ¿Cómo se llama el par craneal 9? ¿Os acordáis? Glosofaringio. Y el glosofaríngeo también tiene fibras motoras eh, autónomas o viscerales, ¿vale? Que lo que van a hacer va a ser control de glándulas salivares. Pero en este caso, ¿vale? La glándula que va a controlar es la parótida. ¿Vale? Y me va a producir, por tanto... También saliva, ¿de acuerdo? Entonces, el glosofaringio, que es el noveno par craneal, va a controlar la producción de saliva por la glándula parótida, ¿de acuerdo? Pero el nervio facial lo que me va a controlar es la producción de saliva por dos glándulas, que será la submaxilar y la sublingual. Perfecto. Pues nada, ya solo nos queda un único nervio, que va a ser el número 10, ¿de acuerdo? Y que es el vago. Bien, pues el vago va a contener fibras motoras viscerales que van a llegar a todos los órganos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos fibras motoras viscerales que llegarán al corazón, que llegarán al intestino, que llegarán a los pulmones, o sea, controla la gran mayor parte del organismo. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo. Te animo a compartir tus dudas bien en clase o bien a través del foro. Hasta el siguiente vídeo, chicos.